No, ahí viene otra vez. miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, increíble señores y señores, en estos momentos se está, a ver, traigan la cámara, está en la cámara de Rueda Capital, ahí está, miren, está, está encima de la playa, no está en el cerro, miren, a ver, todos tranquilos, por favor, están grabando con los celulares lo que estamos viendo, es una luz muy potente que se está acercando en estos momentos al campamento. Se está acercando al campamento. Quiero por favor que tenga mucha calma. Se está acercando. Está flotando encima de las aguas. Es una luz blanca. No sé, en estos momentos estamos transmitiendo. Radio Capital está transmitiendo en vivo, y en directo, este avistamiento. Es una luz muy potente, blanca, que está... Eh, eh, José, si le puedes lanzar con el con el dado sí, claro. tres aparece en estos momentos. Estamos, eh, estamos transmitiendo en vivo en directo. Siendo las 10 y 47 de la noche, bueno. miren eso. Oh, miren eso. miren eso. ¿Qué es eso. Ahora, vamos a tratar de ser racionales. Eh... Mira, no, eh, no se eh, mueve. Podría, eh. ser, podría ser pescadores que están en la zona y que están lanzando. No, pero son un La luz es muy potente, Antonio. La luz es muy potente y la luz no se mueve. Ya. entonces... Pero, la luz pero el hecho de que no se muevan me preocupa Porque podría ser algo o alguien Que está, ha puesto un faro muy potente hacia nosotros Pero mire, ahí, está, ahí está, de nuevo eh, Mira, mire, ahí, ahí está, está más arriba que el mar, ¿eh? Se, se nota, se nota... Está encima del mar, ¿no es cierto? Pero está posado en el cerro No, no está posado, fíjate Cuando alumbra, te dé cuenta... De... está posado en el cerro Miren, ahí está, ahí está, está ¿viste, oye ¿viste? ¿Viste? Está grabado, está grabado Estamos... Se, se, notan, nuevo, se, ah, notó, se notó el borde del cerro ¡Esta, esta, esta, ah, ahí Está, está en el aire Miren, miren, miren, mira eso No está en el cerro este Anthony Está, está en el aire esa luz. Es un objeto que está en el aire Señores y señores Qué importante que las cámaras de Capital TV Están en este momento siendo las Vamos a ver impresionante. Es impresionante, 58. señores Este es un hecho sin precedentes En la historia de los medios de comunicación